Hola y bienvenidos a mi canal soy Arve y hoy os traigo este tutorial para enseñaros una mecha diferente. En este caso no vamos a utilizar la típica mecha de, de algodón o de cáñamo, esta vez va a ser un palito que vamos, o tablilla que vamos a utilizar con un recipiente. Como siempre empezamos echando el agua para calentar la cera al baño maría. Recordar siempre echamos el agua y después el, el fuego va a estar al mínimo. Encendemos la cocina, recordar fuego al mínimo y echamos nuestra pieza de, de parafina a fundir. Dejamos que se funda. Y aquí la tenemos ya fundida. Apagamos ya la cocinilla. Y le vamos a echar esencia. Esta esencia de, de lili. Se llama así la, la, el botecito. Le echamos unas cuantas gotitas. Porque va a ser un cuenco aromático este. Podéis echar como unas 10 o 15 gotitas. Removemos primero para que se mezcle bien con la cera, con la parafina. Removerlo todo lo que necesitéis, que no se vean burbujitas de, de esencia. Y ahora vamos a echarle la, el tinte, vamos a utilizar crayolas, como siempre esta vez vamos a utilizar muy poquito del color oscuro es un lila y, y la mitad del color blanco para aclarar esta, este color lila removemos primero el color lila y ahora partimos nuestra crayola blanca a la mitad vamos a utilizar Ya sabéis, las crayolas podéis conseguirlas en cualquier kiosco, tiendas de manualidades. Son las que utilizan los niños para el colegio, los niños pequeños. La esencia ya os recomiendo tiendas de manualidades específicas para velas. Incluso tiendas online. La parafina. Parafina podéis conseguirla en cererías. incluso en ferreterías. Después tiendas online y por supuesto tiendas de manualidades que tengan para velas. Bien, estas son las mechas que vamos a utilizar. Son unas tablillas bastante finitas y traen su propio soporte. Yo estas las, eh, solo las he conseguido en tienda online en el extranjero. Ya veis el soporte... Y ahora vamos a ponerle la, la tablilla. Veis que es muy fácil de, de poner. Ya tendríamos lista nuestra mecha. Bien, vamos a utilizar como recipiente una taza de, de consomé. Ponemos situamos en el medio nuestra mecha. Y le añadimos ahora la, la parafina. Despacito. Intentar que, que no se manche mucho las paredes. Y le echamos hasta arriba. Así nos llegaría. Este que me ha sobrado, este poco, esta poca parafina, ya la reciclaré. Bien, he esperado un poquito a que se enfriara un poco la, la cera. Porque si estuviera muy líquida, ahora las flores secas se hundirían del todo. Así nos quedan un poquito en la. posadas en la superficie de nuestra vela. Recordad, no está fría del todo la cera, ¿eh? Solo está un poquito. Bien, aprovecho ahora que voy a decorar la, nuestro cuenquito, pues con la flor seca, recordaros que podéis suscribiros si os gustan mis tutoriales, eh, activar la campanita para recibir las notificaciones de cuando subo un nuevo tutorial, darle al like para los algoritmos y bueno, espero que os esté gustando este tutorial diferente porque es una mecha diferente. Para que veáis que vamos a, a tratar todas las, las mechas, todas las parafinas que hay en el mercado. Estas son flores secas que he secado yo misma. Podéis eh, coger en el campo flores. Eh, estas son hortensias. Unas hojitas, unas flores un poquito más grandes. Para que dé un poquito de variedad a nuestro cuenco. Después las colocáis a vuestro gusto. Y bueno, la, lo que es la base de la cera también la podéis eh, colorear a vuestro gusto. Ahora coloco las hojitas. De último, primero las flores grandes, después las que son un poquito más pequeñas y al final las hojas. Para mí es más cómodo hacerlo de esta manera. Bueno, Si tenéis preguntas que hacerme Ya sabéis en comentarios Podéis hacer la pregunta que queráis Ahora que ya se ha enfriado la cera Vamos a cortar el exceso de, de mecha De esta tablilla Ya veis que unas tijeras simples ya se ha cortado Y aquí tenéis el resultado Muchísimas gracias como siempre por verme Espero que os haya gustado el tutorial Y seguiré subiendo más Muchas gracias.